Seguramente habrá oído hablar a los profesionales del marketing sobre cómo desencadenan compras poderosas y emocionales. Al fin y al cabo, los consumidores están más que dispuestos a comprar con el corazón que con la cabeza. Por eso, los buenos profesionales del marketing saben que se pueden desencadenar compras simplemente siendo inteligentes. En este video hablaremos de los gatillos mentales del marketing, también conocidos como activadores subconscientes. Se trata de gatillos de compra que funcionan a nivel subconsciente e implican a las emociones más que al cerebro racional. Existen muchos desencadenantes de compra, algunos funcionan mejor que otros y algunos le hacen gastar más dinero del que debería, pero el principio subyacente es muy sencillo. Cualquier cosa que haga que comprar sea divertido o agradable le ayudará a desencadenar compras. Con esto en mente, echemos un vistazo a los cinco tipos más comunes de desencadenantes mentales de compra y cómo puede utilizarlos para conseguir más ventas de sus clientes sin ni siquiera darse cuenta. ¿Cuáles son los gatillos mentales de compra? Los desencadenantes mentales de compra aprovechan el hecho de que a nuestro cerebro le gusta establecer conexiones entre las cosas. Por ejemplo, si escuchas una canción que te recuerda a una marca determinada, es posible que se las menciones de pasada a un amigo o incluso que hagas una compra que normalmente no harías debido a la asociación. Así es como las marcas pueden conseguir que hables de ellas o pienses en ellas a nivel subconsciente. Debido a cómo funciona el cerebro humano, los consumidores no pueden centrarse en estas conexiones todo el tiempo y a menudo las pasan por alto. Sin embargo... Muchas empresas utilizan los activadores de compra para impulsar las ventas cuando el cerebro comprador no está prestando atención. Un activador de compra es una táctica de marketing que aprovecha la necesidad del cerebro de establecer conexiones. Una vez que el cerebro recuerda la marca o el producto, es más probable que realice una compra. Los desencadenantes de compra con más éxito lo hacen de forma que el consumidor no se sienta manipulado. Las investigaciones demuestran que los consumidores tienen una lucha subconsciente. Los psicólogos han descubierto que el cerebro de las personas tiene una lucha natural contra el gasto de dinero. No es que la gente no tenga el dinero, es más bien que no es capaz de tomar una decisión consciente sobre el gasto de ese dinero. Por eso a menudo se ve a la gente dejarse la cartera en algunos bares y tiendas. Además, los psicólogos también han descubierto que los consumidores tienden a necesitar sentirse entusiasmados por un producto antes de estar siquiera dispuestos a pensar en las ventajas económicas de comprarlo. Un hallazgo clave de la psicología es que las personas tienden a gastar dinero más fácilmente cuando están experimentando una lucha subconsciente. Por eso los desencadenantes de compra son tan eficaces. Te hacen sentir como si estuvieras luchando con tu cartera o esforzándote por tomar una decisión, lo que significa que gastas más dinero del que gastarías normalmente. Los cinco tipos de gatillos mentales de compra. Ahora que hemos hablado de qué son los desencadenantes mentales de compra y cómo funcionan echemos un vistazo a los cinco tipos más comunes de gatillos mentales de compra. Miedo a perderse algo. Los desencadenantes del miedo a perderse algo se basan en la idea de perderse algo o de tener la oportunidad de hacer algo que no está al alcance de los demás. Cuando le pones un contador de los artículos quedan o le haces saber al cliente que son los últimos cursos, haces que el subconsciente se active para la urgencia de aprovechar la oportunidad. El miedo a perderse eventos u ofertas exclusivas, pero también puede estar relacionado con marcas que sientes que te estás perdiendo. Reciprocidad, es cuando se siente la necesidad subconsciente de dar algo, cuando se nos ha regalado algo. Las personas sienten el deseo inconsciente u obligación de dar lo que te pidieron a cambio de su regalo del productor. Das lo que recibes. En el embudo puedes dar un lead magnet, y el cliente tiene el deseo inconsciente de dar a cambio de su correo electrónico y su nombre. Escasez, el deseo de que el producto se va a terminar y no hay. Las personas sienten la necesidad de comprarlo porque se va a acabar si no lo aprovecha. Esto lo en mucho las grandes empresas como Amazon que pone un contador de artículos para ver cuántos quedan en existencia, incluso cuántas personas están viendo lo mismo. Prueba social. Sentir que se está más conectado a un producto por las personas que lo poseen. La mayoría de las veces, la gente no compra un producto porque lo necesite o lo quiera, sino porque otras ya lo compraron. Instintivamente siguen al líder o a las demás personas. Curiosidad el deseo de explorar y conocer un producto antes de comprarlo, la curiosidad puede ser un gran gatillo mental de compra. A menudo, la gente no compra un producto simplemente porque lo necesita o lo quiere, sino porque quiere saber más sobre él. Por ejemplo, el conocer algo nuevo es un detonante para hacer que la curiosidad te lleve a la compra. Conclusión. No hay duda de que unos buenos gatillos mentales de compra ayudarán a impulsar las ventas, pero es importante recordar que no siempre son eficaces. Además, estas estrategias no funcionan para todo el mundo. De hecho, a algunos consumidores les puede resultar difícil resistirse a gastar dinero cuando sienten que les cuesta. Por eso es importante que los profesionales del marketing conozcan los factores desencadenantes de la compra en sus clientes y los utilicen para aumentar los beneficios. Los gatillos mentales de compra mentales son excelentes ejemplos de cómo puede utilizarse la automatización para aumentar los beneficios, pero no son tan eficaces porque no se basan en las necesidades del consumidor. Dicho esto, también son mucho más fáciles de implementar que otros tipos de automatización. Estos activadores de compra se basan en el hecho de que al cerebro de las personas le gusta establecer conexiones entre las cosas. Por eso puede utilizar música, imágenes e incluso vídeos para recordar su marca a los consumidores. Además, es menos probable que el consumidor se percate de estos activadores, lo que los convierte en una excelente forma de aumentar los beneficios sin mucho esfuerzo.